Dos consejos de cómo concentrarse al 100% en clase. Roma no se construyó en un día. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Compañero de Estudio. Soy Nilan. En el vídeo de hoy vamos a compartir consejos de cómo concentrarse en clase. A la mayoría de los estudiantes les resulta difícil concentrarse en clase, pero algunos consiguen librarse de eso. Algunos alumnos trabajan duro, pero se distraen y no pueden concentrarse en clase. Luego no saben de qué va la asignatura y pierden interés en ella. Se pierden en sus pensamientos y no se dan cuenta de cuándo han terminado la clase. Cuando no le prestas atención a algo, al final te desmotivas. Al final dices, no puedo con este capítulo, no tengo interés en él, Pff, lo tomaré como opcional. Amigos, puede que para vosotros este capítulo sea muy difícil, pero para otros es muy sencillo. ¿Por qué pasa eso? El punto no es que puedas hacerlo o no. Nadie nace sabiendo. Si alguien puede hacerlo, tú también puedes hacerlo, Bueno, a los profesores. Hoy vamos a ver dos consejos con los que conseguirás tener total atención en clase. Vamos a empezar a discutir esos dos consejos. Primero es sentarse alejado de los amigos. Amigos, si quieres prestar total atención en clase, no te sientes con tus mejores amigos. Siéntate en un sitio diferente cada día. Siéntate con diferentes alumnos. Así no podrás hablar con ellos durante las clases. Encuentra alumnos que te hagan preguntas sobre el tema y siéntate con ellos. Estarás siempre atento por miedo a la pregunta que ellos puedan hacerte y si sabrás o no responderla. El segundo consejo, mantén contacto visual con el profesor. Sé que puedes tener miedo a hacerlo. Probablemente pienses que una vez que mires al profesor y el profesor se dé cuenta de que estás prestando atención, el profesor te mirará de vez en cuando y tendrás que estar prestando atención durante toda la clase. No hay problema. ¡Hazlo! Gracias a eso, aunque no quieras, tendrás que prestar atención en clase, lo cual es altamente beneficioso para ti. Hoy hemos aprendido dos tipos de consejos que te ayudarán a prestar el 100% de atención en el colegio. El primero es sentarse alejado de los amigos y el segundo mantener contacto visual con el profesor. Al final, como en este vídeo, comenta y comparte con tus amigos. Gracias y que tengas un buen día.